Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este día domingo, domingo Día del Señor, domingo de la Misericordia también, ojalá hoy tengamos un, una oportunidad de meditar la coronilla de la Misericordia, encomendándonos al amor de Dios, su corazón traspasado por amor a nosotros, su sangre derramada por amor a nosotros. Amado Señor, en tus manos nos ponemos, bendícenos Señor, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. Por todo lo que nos das, por todo lo que haces en nosotros. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 35, 31. Aquel mismo domingo por la tarde estaban reunidos los discípulos en una casa con puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Y añadió, como el Padre me ha enviado, también los envió a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonan los pecados, Dios se los perdonará. Y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá. Tomás, uno del grupo de los doce, a quien llamaban el mellizo, no estaba con ellos. Cuando se apareció Jesús. Le dijeron pues los demás discípulos, hemos visto al Señor. Tomás le contestó. Si yo no veo las señales dejadas en sus manos por los clavos y no meto mi dedo en ellas, si no meto mi mano en la herida abierta en su costado, no creeré. Ocho días después se encontraban de nuevo reunidos en casa todos los discípulos de Jesús. Estaba también Tomás, aunque las puertas estaban cerradas. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, Acerca tu dedo y compra mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, hazte creyente. Tomás le contestó Señor mío y Dios mío Jesús le dijo Has creído porque me has visto dichosos los que creen Sin haber visto Jesús hizo en presencia de sus discípulos Muchos más signos de los que han sido narrados en este libro Estos han sido escritos para que ustedes crean Que Jesús es el Mesías El Hijo de Dios Y para que creyendo tengan en el día eterno Mi Señor Cuántas veces dudamos Y aunque vemos tus milagros, tus signos Hoy quiero acudir a ti Y clamo a ti para que aumentes mi fe que pueda ser de ese grupo de los dichosos, de los dichosos que creen sin haber visto. Señor mío y Dios mío, perdona mi falta de fe, que pueda creer en ti y tener vida, vida en abundancia. Recuerde, querido hermano, ir al templo parroquial, celebrar la Santa Misa junto con los demás hermanos, alimentarse del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. Un abrazo para todos. Dios los bendiga, los guarde. Feliz domingo.